Y la siempre. Ya, esa sirena es muy feliz Hey guys. Hey guys. Oh, vamos a empezar este vlog en Alexander Platz. Primeramente es una plaza dura, o sea, plaza de cemento. No hay vegetación, hay un par de árboles por ahí y no es como la, la típica plaza que eh, encontramos en Chile. Acá pasa. A ver, ¿cómo lo explico? Ahí está la entrada del metro. Por ahí viene el tram, acá también hay combinaciones para, el, para la s bahn que, que pasa por ahí. De alguna otra forma, este es como es un gran centro de Berlín. Hay muchos turistas como yo. Hay mucho lugar para comprar. Y puedes reconocer la plaza por la torre de, de la televisión. De hecho, hay un mirador ahí. Y... Me encantaría subirme pero me da sustito. Por este lado todo está el comercio. Atrás pusieron un mall nuevo que también está H&M, está Sare y un montón de otras marcas. Ah, esto, esto es bacán. Este es el reloj mundial. Dice la hora de todos los ciudades del mundo. Por acá está el de Chile. Por ahí el 7. El número 7 está Chile. Pero, pero, pero, lo más bacán de este lugar es esto. Primark, una tienda muy, pero muy barata. Pero hoy día no voy a entrar en esta tienda porque no dejaré de para Están como 8 lucas las camisas. Performal Beach. Alexander Platz, me vine de nuevo a Frigenshine. No, no, no sé. No me pidan pronunciar alemán. Pero me vine al barrio donde me estoy quedando y vine al parque de los cuentos. Y me reciben dos querubines. Uno con una ovejita. With yeah, yeah, a little bit a little of a egal Egal egal, Egal is se cagó que aquí en Berlín hasta el parque más piola. La más esta es segunda vez que estoy en Berlín, estoy recién, pero recién ubicándome en el mapa. Cuando viajo al hemisferio norte, como que se me da vuelta un poco la brújula y me pierdo. Pero llegué, esta es la puerta de Brandenburgo se supone que la puerta de Brandenburgo es simplemente una puerta aquí comenzaba la ciudad y esta era la entrada no es como un arco de triunfo como en, en Valparaíso que donaban los británicos o los franceses cuando Napoleón invadió Alemania cuadrilla se la llevaron para Francia como un trofeo de guerra Napoleón no alcanzó a disfrutarla porque dejó de estar en el poder devolvieron la cuadrilla y restauraron bueno la chica que va en medio tiene un, un cetro y en esa oportunidad le agregaron la cruz que solamente usaban los reyes. Usando esta puerta estaríamos en el país o en el estado o en el reinado de Brandenburg. Cuna de la cultura prusiana. Eso. Yo estoy en Brandenburg. Y primer día que llegué pasamos por... El tier garden que es como el jardín de, las, eh, de los animales, donde el rey cazaba, tenía jabalíes, ciervos, entonces, entonces tenía este pequeño parquecito para cazar su animal. Pero la cuestión es que este pequeño jardín, allá, allá en fondo está la columna de la victoria y entonces el tier garden llega atrás de eso. Es Miguel, Miguel, es Miguel. La cantidad de edificios históricos y bonitos de Berlín eh, eh, puta, me sobrepaso un poco. Por ahí hay una iglesia con una cúpula muy grande de ahí como el de acá. Son universidades de Humboldt. Ni siquiera sabía que Humboldt tenía universidad en Berlín. Y tiene dos edificios. Es megal, es megal, es megal, egal es megal, 80 gruftis, es megal, bartan ladies, es megal, es megal, egal. Ladies, es mir es is es megal, es Keine es es megal, keine es es Keine es es megal, egal egal. es Wow, es jueves, dios, una semana en Berlín. Ya chiqué todo lo que quería ver y sacarle fotos y todo lo demás. Otra curiosidad de Berlín son las 5 de la tarde. Así es, solamente quema una línea allá en el oeste del sol y está oscuro desde las 4 y media más o menos. Es Bueno, ese es mi café, mi café favorito de la Karlsmar. Ale, que antes se llamaba Stalin's Sale. y aquí se acaba un pues, por la noche el frío me hace perder el aliento estoy en la Ostbahnhof pero tengo que tomar un tren para el siguiente destino aún no le no diré sé dónde voy me gusta esta ciudad incluso me vendría a vivir no viviría en nueva york no viviría en londres pero sí viviría en berlín totalmente <risa>